Muy buenas tardes A punto de iniciar este encuentro entre FES Aragón contra Escorpiones Categoría intermedia El equipo visitante que es el que va A recibir el Oboide Comienza el encuentro comienza el equipo de escorpiones En la yarda 30 aproximadamente Sacan la jugada Es una reversible Que ataca muy bien el, el defensivo Pero aún así logra esquivarlo Me parece que alcanza Unas 4 yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda y 5 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada y parece que en esta ocasión se quedan cerca de tener el primero y 10 a una yarda, vendrá tercera oportunidad. Tercera y me parece que son dos yardas por avanzar, cinco defensivos presionando, sacan la jugada con su corredor por el centro, en esta ocasión se cierra la defensiva, parece que taclean atrás de la línea de golpeo, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, me parece que son cerca de tres yardas. Parece que entran los equipos especiales, se le cae la bola. Una sí si lanza la patada, que es bien recibida por el equipo de Acatlán. Hace algunos cortes, se quita un defensivo, sigue moviendo las piernas, pasa la yarda 30. Se queda en la yarda 40. Entrará a la ofensiva de Fez Aragón para, la primer, para su primer jugada de este encuentro. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho, sacan la jugada, es una carrera por el centro. Se mueve muy bien las piernas y parece que tiene 4 yardas, vendrá la segunda oportunidad. Segundo down y 6 yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo, sacan la jugada, es una carrera por el centro y parece que tiene algunos muy buenos movimientos, pero entra el defensivo número 42 a taclear, parece que solo tiene un avance de unas dos yardas, vendrá tercera oportunidad. tercero Tercer down y tres yardas por avanzar, Trips del lado derecho, sacan la jugada. Parece que cierra la defensiva y parece que apenas si logran tener... Un, un avance de unas dos yardas, me parece. Los oficiales, creo que están. van a medir para ver si tienen el primero y diez. Dan casi a media yarda, cuarta oportunidad y solo media yarda por avanzar, menos de media yarda por avanzar. Sacan la jugada con su corredor, entran los defensivos Pero parece que tiene el primero y 10. Muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sale la jugada, es una carrera por el centro Sigue moviendo las piernas la Segunda oportunidad Sacan la jugada, vuelve a hacer una carrera por el centro Tiene el primero y diez Sigue moviendo las piernas Tiene muy buen avance Está teniendo Fez Aragón Vuelve a ser primera para Fez Aragón Dobles del lado derecho Sacan la jugada, es una carrera Vuelve a hacer una carrera por Por el centro en esta ocasión Tiene un avance de dos yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda y ocho por avanzar Sacan la jugada Muy buenos movimientos del corredor Se queda cerca De obtener otra vez El primero y diez La segunda oportunidad Segundo y menos de una yarda por avanzar Sacan la carrera y parece que tiene el primero y diez Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Sacan la jugada Ahora se va por los laterales Mueve las piernas, pero los defensivos Lo estaban esperando y lo taclean antes de que pueda Seguir avanzando yardas Vendrá segundo down segunda y siete por avanzar sale la jugada es una carrera el de se encuentra el defensivo número 38 que lo taclea atrás de la línea de golpeo vendrá tercer down tercer down y casi 10 yardas por avanzar trips del lado derecho sacan la jugada con su con su receptor mueve las piernas pero los defensivos lo taclean no le permite ningún avance en la cuarta oportunidad Cuarto down y 12 yardas por avanzar Hay un tiempo fuera pedido por el equipo de FES Aragón Regresamos y es cuarta y 12 yardas por avanzar Están cerca también de la zona Touchdown Saca la jugada el... Parece que el hombre nunca volteó, y entrará el equipo de escorpiones, retomando desde la yarda 15 me parece. Primera y 10 por avanzar, para el equipo de escorpiones. Trips del lado derecho Sacan la jugada, lance el pase Tiene al hombre y por poco es completo Por poco tenía el balón Tal le quedó un poco elevado Vendrá segundo down Segunda y las más 10 yardas por, por avanzar Movimiento del número 80 Por Strips trips del lado izquierdo Cuatro jugadores presionando, sacan la jugada y es pase completo. Tiene el primero y diez. Cuatro receptor de, receptores del lado izquierdo. Sacan la jugada. Y es capturado el coreback. Clean atrás de la línea de golpeo, vendrá segunda oportunidad. Segunda y cerca de 20 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo. Hay un pañuelo en el terreno de juego, el corredor se va por las laterales, parece que tiene el primero y 10 Pero hay un pañuelo, esperemos a ver qué indican los oficiales. a repetir segundo down ahora segunda y muy largo por avanzar más de 25 yardas me parece sacan la jugada, lanza el pase y es pase incompleto la tercera down tercera y largo por avanzar cuatro receptores del lado izquierdo Sale la jugada, lanza el pase y el pase está es muy largo. El 90 me parece que estaba un poco libre, pero el pase termina siendo muy largo. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarto y largo por avanzar. piernas grandes movimientos parece que llega se queda por la yarda 25 la ofensiva de FES Aragón con esta jugada vamos a dar inicio al segundo cuarto inicia desde la yarda 25 el equipo de FES Aragón dobles del lado derecho movimiento del número 38 salcan la jugada pero hay un pañuelo en el terreno de juego y parece que va a ser en contra de FES Se repite primera, va a ser primera y 15 yardas por avanzar Movimiento del número 38 Rola el, el, el coreback, lanza el pase Y es completo Primera y diez para César Aragón Gran recepción que tenía a dos Seftis me parece Pudo cachar la bola Vendrá segunda oportunidad Va, va a ser primera y gol primer gol para Fez Aragón, dobles del lado derecho sacan la jugada, es una carrera por el centro, se cierran los defensivos Pero, tiene un mínimo avance, vendrá segundo, segundo y gol segunda y cinco, por avanzar la jugada es una carrera, sigue moviendo las piernas y tiene el... Down Defesa Aragón Suma los primeros seis puntos Este encuentro Van a intentar la conversión de dos puntos Sacan la jugada, vuelve a hacer una carrera Y tienen la conversión Corredor número 39 FES Aragón Anotando el primer touchdown de este encuentro Teniendo la delantera Marcador actual es 8 puntos FES Aragón 0 puntos Escorpiones. Marcador Play Pro Saca la jugada se quita varios defensivos, se mete entre los bloqueos y se queda en la yarda 45. Primera y 10 yardas por avanzar para el equipo de escorpiones, dos receptores del lado derecho. Sacan la jugada con el corredor. Se quita un defensivo, pero llegan los demás a acompañarlo. Y tiene un avance de tres yardas. Vendrá segundo down. Segundo y siete yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Cuatro defensivos presionando. Tres defensivos presionando. Zac Lance el pase y... Parece que no vio el balón. Y el balón también salió afuera del campo. Vendrá tercer down. Un castigo en contra de Fez Aragón. Y les dan el primero y diez automático. Trips del lado derecho. Saca la jugada. Lanza el pase. Segunda y 10 yardas por avanzar. Tercera y 12 yardas por avanzar. Trips del lado derecho, dobles del lado izquierdo. Cuatro de cinco defensivos presionando, lance el pase... Tiene al hombre, es completo, tiene el primero y 10. Gran recepción de ese jugador número 80. También de los del gran trabajo de la línea ofensiva que impidió que los defensivos llegaran a taclear al coreback. Primera y 10 para escorpiones. ¡No pasa! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Parece que la recupera el jugador de Pes Aragón. Primero y 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada, vuelve a hacer carrera. Cierra la línea defensiva y parece que lo taclea. En el mismo punto de partida vendrá segundo down. Segunda y 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Que en la jugada el corredor. Se va. Hay algunos movimientos, pero tiene muy buena. Muy buen avance. Vendrá. Tercer down. Parece que hay un pañuelo en el terreno de juego y es en contra de Fes Aragón. Los va a echar para atrás. Segunda y segunda y quince yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. el coreback, lanza el pase, es completo con el número 88 bien, bien. Tercer y siete yardas por avanzar Trips del lado izquierdo Sale la jugada, rola el coreback Se quita un defensivo moviendo las piernas parece que la va a hacer personal tiene el primero y diez primera oportunidad 10 yardas por avanzar muy buen avance tuvo en esa carrera tienen el primero y 10 Muevan las piernas Muevan las cadenas Sacan la jugada es primera oportunidad 10 yardas por avanzar Algunos cortes el corredor Tiene 4 yardas desde la segunda Segunda y seis yardas por avanzar Se la vuelven a dar a su corredor que sigue moviendo las piernas, hace algunos cortes y tiene el primero y diez. Primera y 10 yardas por avanzar. Saca la jugada. Mueve las piernas, hace algunos cortes. Unas maniobras y parece que tiene unas 5 yardas de ganancia, vendrá segunda oportunidad. Segunda y 5 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Sale la jugada. Lanza el pase y le queda muy bajo al receptor. En tercera oportunidad ya tenía presión el coreback Tercera y las, mismos, las mismas cinco yardas por avanzar Ahora son trips del lado izquierdo Sacan la jugada, lance, lance el pitch al corredor Parece que se va por las bandas y... Una yarda de ganancia vendrá, cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Se la dan a su corredor, trata de entrar Trata de meterse Entre los defensivos, pero Se si cierra la defensiva Queremos saber qué indican los oficiales las cadenas y si, sí, tiene el primero y 10 mueva las cadenas primera y 10 yardas por avanzar, ahora son dobles trips del lado derecho se la pichan al corredor Ya les indican que le restan dos minutos a este encuentro Segunda y dos yardas por avanzar Dobles del lado derecho, sacan la jugada con su corredor Tiene el primero y diez, sigue moviendo las piernas Miramos que dicen los oficiales Hay un jugador lastimado del equipo de Escorpiones. Ya entra el equipo médico Parece que se quedan a Una yarda Para tener El touchdown Esperemos que se encuentre bien el jugador Ya, se, ya está siendo atendido Primera Y una yarda por para tener el touchdown Sacan las jugadas La hace personal el coreback Mueve las piernas y tiene el touchdown Touchdown de Fes Aragón Sumándole otros seis puntos A este encuentro Dobles del lado derecho Sacan la jugada, es una carrera por el centro para la conversión La conversión es buena Marcador actual 16 puntos Pesaragón Aragón 0 puntos escorpiones Marcador Play Pro Sigue los bloqueos el, el jugador y se queda en la yarda Vuelve a quedar en la yarda 45, muy buen terreno Entrará la ofensiva de Escorpiones Lo que resta de este segundo cuarto Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho, sacan la jugada, lanza el pase El... Y es completo con el número 17. Se queda en la yarda 28, me parece. La yarda 30. Se la dejan. Cuatro receptores del lado derecho. Sacan la jugada. Pases completo. Entre dos jugadores, entre dos defensivos alcanza a cachar el uvoide, el receptor. Hay un jugador, ah, parece que había un jugador lastimado, pero parece que no. Hay un tiempo fuera pedido por el equipo de Scorpiones. Segundo down y cuatro yardas por avanzar. Scorpiones viene con hambre de... de irse con al menos un touchdown antes de llegar al medio tiempo dobles del lado derecho, dobles del lado izquierdo sacan la jugada lanza el pase, es completo con el jugador número 3 tiene el primero y 10 primera oportunidad, 10 yardas por avanzar trips del lado derecho, dobles del lado izquierdo lanza el pase y es como Parece que era completo. El defensivo también hizo una muy buena labor siguiéndolo en todo momento. En esta ocasión no... Eh, no capturó el balón y tenía la oportunidad, me parece. Vendrá segundo down. No, Segundo down, misma formación. Lanza el pase completo con el número 17 El defensivo no lo suelta Aunque no logró Que no capturara el balón Pero no suelta al receptor Lo taclea evitando que llegue a la zona de anotación O sea, primera y gol Tienen un tiempo fuera el equipo de escorpiones Primera y gol Primera y casi seis yardas por avanzar Trips del lado derecho Hay un tiempo pedido por el equipo de Pumas Aragón Primera y gol Primera y seis yardas por avanzar Trips del lado derecho Un receptor del lado izquierdo Lanza el pase y es incompleto Le queda atrás al jugador Segundo igual, mismas yardas, misma formación, lanza el pase y es completo touchdown de Escorpiones. En esta ocasión le, vuelve, le, le sale la jugada y es touchdown. Escorpiones no se va en cero al medio tiempo. en el intento de punto extra. ¡No no no y bloqueada la patada. El punto extra es malo. Con esa última jugada de punto extra. Nos vamos al medio tiempo con marcador de 16 puntos Pumas Aragón 6 puntos Escorpiones Iniciamos el tercer cuarto El marcador actual es 16 puntos Pumas Aragón 6 puntos Escorpiones Play Pro. La patada es muy, muy larga y no habrá regreso. Entre el equipo de Pumas Aragón para la primera jugada de este encuentro, sacan la jugada. Una carrera por el centro Se va por los huecos Y tiene muy Muy pero muy buena Muy buen avance Tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Queda en la yarda 35 45 Gran jugada del corredor gran jugada de la línea ofensiva Que pudo abrir los huecos Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Vuelve a hacer una carrera. Tiene un avance de unas 8 yardas, me parece. Será segundo down. Segunda y dos yardas por avanzar. Vuelven a hacer carrera por el centro. En esta ocasión se cierra la defensiva. No van a permitir avance. Vendrá tercer down. Tercer down, las unas yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Hace personal el coreback. Parece que se queda cerca de tener el primero y diez. Pero vamos a ver qué indican los oficiales. ¿Van a traer las cadenas para medir? Por la carpa y por los jugadores que están ahí no alcanzamos a ver pero Seguimos grabando para ver qué Parece que se quedó cerca O sea, cuarto down y centímetros. Pero parece que pidió un tiempo fuera el equipo de Pumas. ¡Vamos! ¡Vamos! La hace personal, Kolevaki tiene el primero y diez. 10 yardas por avanzar, dobles del lado derecho, sacan la jugada con el corredor. Tercera y 5 por avanzar. Segunda y 5 por avanzar, rola el corredor. Tiene el primero y 10. Un pañuelo en el terreno de juego. Se va a repetir segundo down, ahora va a ser segunda y 15 por avanzar. Trips del lado izquierdo Tiene presión el coreback Lanza el pase Y es completo Tiene el primero y diez Parece que el Le dan el, el, el... A mí me parecía que era primero y diez Pero le dan la recepción antes de, de que sea el primero y 10 centímetros, vendrá tercera oportunidad. Vuelven a traer las cadenas para medir. Tiene el primero y 10. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Personal el coreback Algunos movimientos Y queda Tiene unas 7 yardas de ganancia en el segundo down. Segundo y 3 por avanzar Es una carrera por el centro Parece que tiene el primero y 10 Sí, mueva las cadenas Tiene el primero y 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Segunda y 6 yardas por avanzar En esta ocasión se cierra la defensiva Pero aún así tiene una yarda de ganancia. La su personal el coreback tiene a los defensivos encima. Sigue moviendo las piernas, gran tacleada, pero. Pero se regresa a muchas yardas. Vendrá a cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad de 11 yardas por avanzar. Parece que el equipo de Aragón va con todo. Trips del lado derecho. Lanza el pase y es completo. Touchdown de Pumas Aragón. Gran recepción de ese jugador. Entre dos defensivos logró cachar ese. El ovoide gran ejecución de la ofensiva de la línea que estuvo presente en todo momento evitando que capturaran al coreback sale la jugada se la dan a su corredor y suena la conversión de dos puntos La patada El jugador se mete entre los bloqueos Termina un poco adelante De la yarda 45 Muy buen re muy buen regreso Marcador actual son 24 puntos De Zaragoza. 6 puntos escorpiones Sacan la jugada, es completo el pase Y parece que tiene el primero y 10 Buena recepción Buena jugada Muy bien ejecutada vendrá, según, vendrá la primera oportunidad Empezarán desde la yarda 40 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Dobles del lado izquierdo Dale la jugada, lanza el pase Me queda Muy difícil al Receptor Capturar el Ovoide, vendrá segunda oportunidad Trips del lado izquierdo Dobles del lado derecho Tiene presión el coreback, lanza el pase, parece que por poco era pase interceptado. Hay un pañuelo en el terreno del juego. Es en contra de Pumas Aragón. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar desde la yarda 30, después del castigo. Dobles del lado izquierdo, trips del lado derecho, saca la jugada, lanza el pase. Tiene a muchos defensivos ahí, el pase nunca llega al receptor, tendrá segunda oportunidad. Con esta jugada damos inicio al último cuarto, al cuarto cuarto. Trips del lado derecho, un receptor del lado izquierdo sacan la jugada lanza el pase le vuelve a quedar muy Muy adelante el, el pase Vendrá tercera oportunidad Tercer down Y las mismas 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho Misma formación lanza el pase es, es, Se le cae al corredor No va a haber avance Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, 10 yardas por avanzar. Misma formación, lanza el pase. Y es interceptado. Hay un pañuelo en el terreno de juego. No sé si marquen interferencia. Vamos a ver qué indican los oficiales. no hay nada, espacio interceptado primera oportunidad 10 yardas por avanzar, lo tiene el equipo de FES Aragón recuperaron el oboy de su defensiva dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho corredor en clase personal el coreback ya tenía el defensivo número 39 encima la segunda oportunidad. Segundo down y casi 11 yardas por avanzar. Tercer down, las mismas yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo. cortes aproximadamente en las yardas 42 me parece gran jugada de la ofensiva de FES Aragón tienen el primero y 10 mueve las cadenas primero y 10 yardas por avanzar es una carrera sigue moviendo las piernas se queda dos yardas me parece de tener el primero y diez segunda y tres por avanzar vuelven a tener el primero y diez están avanzando muy bien una serie ofensiva muy rápida también cada jugada parece que avanzan más de media de 5 yardas, se la dan a su corredor y parece que en esta ocasión vuelva a tener el primero y diez, muevan las cadenas. Parece que en la jugada per perdieron el balón y va a entrar entonces la ofensiva de escorpiones una serie ofensiva para Face Aragón donde estaban avanzando muy bien La, lamentablemente parece que los defensivos pudieron recuperar el Ovoide para para que ahora puedan tener el primero y diez para que Scorpiones pueda estar avanzando también tiene el primero y diez mueva las cadenas primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho, cuatro defensivos presionando, lanza el pase. Es completo con su corredor, pero también los defensivos lo tenían en la mira. No permiten más, más avance que la recepción. Vendrá segunda oportunidad. Un castigo en la jugada y parece que se va a repetir la primera oportunidad. Ahora es primera y casi 20 yardas por avanzar. O Sacan la jugada, lanza el pase y es pase incompleto. Vendrá segundo down. Segundo down, las unas yardas por avanzar. Ahora tenemos trips del lado derecho. Dobles del lado izquierdo. Lanza el pase y es incompleto. Por poco Irene. Pase interceptado. El defensivo también no logra llegar a capturar el ovoide. Vendrá tercera oportunidad. Tercera y largo Se la dan a su corredor Se va por las laterales Pero llegan los defensivos a taclearlo Y parece que no va a tener mucho avance Tendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Por parte de FES Aragón Pero por parte de Escorpiones todavía no están, están esperando indicaciones entra el jugador Amando el centro muy largo aún así lanza la patada pero sale del terreno de juego entra la ofensiva de Pez Aragón Primera oportunidad, trips del lado derecho, hay movimiento del número 29. Lanza el pase y es completo. Touchdown de Pesaragón. La primera jugada. Sacan. El touchdown. tiene la conversión de dos puntos Se la dan a su corredor En esta ocasión la conversión no va a ser buena Aún así le sumaron seis puntos al marcador Tenemos la patada de kickoff El marcador actual 30 puntos FES Aragón 6 puntos Escorpiones Parece que se va a repetir la patada de Kikov. Unidad 10 yardas por avanzar. Tiene muy buen avance. Parece que tiene el primero y 10. Sí, tiene el primero y 10. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo. El corredor se va por los laterales, parece que tiene 5 yardas. Vendrá segundo down. Segundo down, y 6 yardas por avanzar. y el defensivo mete las manos y evita que el pase sea completo vendrá tercera oportunidad hay un pañuelo en el terreno de juego esperemos a ver qué indican los oficiales ¡Ofeciden! ¡Ofeciden! ¡Ofeciden! ¡Ofeciden! ¡Ofeciden! ¡Ofeciden! ¡Ofeciden! ¡Ofeciden! castigo en la jugada, ahora va a ser tercera tercera y seis yardas por avanzar hay un tiempo fuera pedido por el equipo de escorpiones tercera oportunidad y seis yardas por avanzar para el equipo de escorpiones misma formación Lance el pase y es completo, parece que tiene el primero y diez Si sí, tiene el primero y 10, mueva las cadenas. Sale la jugada, lanza el pase y es completo. Hay un jugador lastimado del equipo de Fez Aragón. Ya van entrando los equip el equipo médico a, a revisarlo. Sale del campo el jugador número 10 de Fez Aragón. Esperemos se encuentre bien. oportunidad, segunda oportunidad tres yardas por avanzar dobles del lado derecho, dobles del lado izquierdo tiene presión el coreback, lanza el pase y por poco era pase interceptado gran presión de ese número 30 y el número 7 defensivos jugada, damos por terminado este encuentro con esta jugada damos por terminado el encuentro el marcador es 30 puntos Pes Aragón 6 puntos escorpiones muchas gracias por sintonizarnos marcador Play Pro